Residentes en las comunidades de Estanzuela, Huiza, Honduras, La Zarza, Aslor, junto a dirigentes comunitarios de la zona en compañía de miembros del Falpo, participaron en un crucis a la espera de que autoridades cumplan con las promesas de construcción de varias obras que solucionarían problemáticas en las comunidades. Recordamos que entre las necesidades en la zona está la falta de agua potable, acondicionamiento de tramos carreteros, así como el servicio 24 horas de energía eléctrica. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.